En Altermundi trabajamos para que la tecnología, apropiada por el pueblo, sea un vehículo de inclusión y equilibrio de oportunidades. Nuestro trabajo en el territorio se centra en las necesidades de las pequeñas poblaciones del interior de la Argentina. La principal tarea de Altermundi durante los últimos años se ha desarrollado en el área del acceso a internet en regiones donde los proveedores comerciales no ven una oportunidad de lucro y por lo tanto no prestan servicios. Este trabajo tiene diferentes ejes, el desarrollo de software libre que posibilita el despliegue de redes por parte de personas sin conocimientos previos, la organización de talleres presenciales de formación para el armado de infraestructura local, el soporte permanente a redes comunitarias que ya se están desplegando, la representación de los intereses de las redes comunitarias ante instituciones, empresas y organismos estatales y la difusión nacional e internacional de las experiencias y las herramientas desarrolladas. En la región serrana de la provincia de Córdoba, el modelo de red propuesto por Altermundi comenzó a desplegarse inicialmente en la localidad de José de la Quintana y ha sido adoptado por numerosos pueblos de los valles de Parabachasca y tras la Sierra. A junio de 2015, el conjunto de redes transporta más de 400 GB de tráfico semanal a través de una red troncal administrada en conjunto por Altermundi y las Comunidades Involucradas. Esta red interconecta todos estos pueblos con el Centro de Datos de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de más de 100 kilómetros de enlaces punto a punto, incluyendo un salto sobre las altas cumbres a 2.300 metros sobre el nivel del mar con autonomía energética solar. El 2015 será un año de crecimiento y consolidación de las redes comunitarias como una alternativa concreta para la inclusión digital a partir de la autoprestación de servicios de comunicaciones en los pueblos del interior profundo del país. Contribuí con este proyecto y su continuidad votando hoy por Altermundi en los premios Frida 2015. El enlace aparece en la descripción del video.